Hola, soy José María Regalado y esto es Inmersión TIC Academy. La semana pasada realicé un directo para el canal de YouTube de la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid. En él hablaba sobre tendencias juveniles en redes sociales haciendo una comparativa y analizando qué redes hay en base a la curva de la innovación o de la adquisición de las innovaciones de Rogers. A continuación vamos a ver un corte de 10 minutos donde explico este concepto relacionado con las redes sociales que se están utilizando y además si quieres ver la charla entera de una hora puedes hacerlo en el canal de YouTube de la dirección general que dejo en la descripción. Como siempre, animarte a suscribirte al canal, y si no quieres perderte nada, tanto de este canal como de mi blog, como de los cursos que cuelgo en la academia, puedes suscribirte a mi canal de Telegram, arroba AcademiaTic. De adopción de la innovación de rollos. Diréis, ¿y esto qué es? ¿Por qué vengo ahora con esto? No me voy a poner, como digo, nada teórico, pero bueno, esto es una cosa de los años 60, no es nada nuevo, eh, surge sobre todo de la sociología, no pero que me parece interesante que, que lo reflexionemos: ¿no? que cuando eh, surgen novedades tecnológicas, hay un proceso de adaptación de las personas, lógicamente, para eh, para introducir estas tecnologías en su día a día no para adoptar su uso eh, en el día a día entonces lo que dice rogers es básicamente que hay pues un pequeño porcentaje de la población habla de un 2.5 no que son las personas innovadoras personas entusiastas que enseguida abrazan la tecnología la prueban, la testa son aquellas personas que se animan con las betas de los programas con esos lanzamientos previos para testar cómo funcionan qué oportunidades tienen no eh, que muy muchos y muchas de los eh, y las jóvenes con las que estamos trabajando están en, en este porcentaje no pero bueno hay este pequeño eh, esta pequeña porción de la sociedad no y luego habla de un 13,5 por ciento de aquellas eh, primeras personas en adaptarse de aquellas personas que son visionarias y que ven que después de que esas personas más entusiastas han testado tienen posibilidades tiene sentido eh, incorporar esta esta nueva tecnología a testar probarla y ver a dónde va. ¿no? después de esto él habla de un 34% de la población aproximadamente que son la, la mayoría temprana que la llaman ¿no? estas personas más pragmáticas pues que enseguida bueno pues vemos algo ya la ha testado un número de gente considerable vamos con ello vamos a, a flexibilizar y vamos a, a, a romper con la zona de confort y vamos a incorporarnos a, a estas tendencias y a estas novedades ¿no? hasta aquí digamos hasta la, la cúspide hasta la cumbre de, de nuestra curva estaríamos viendo lo que llamamos la masa crítica ¿no? esa cantidad considerable de, de, de población que adquiere la tecnología y que ya la hace además viable ¿no? qué pasa que a partir de aquí y esto creo que nos interesa especialmente habla de otro 34% eh, denominado mayoría tardía personas más conservadoras personas que eh, son más reacias a incorporar estas nuevas tecnologías que se van adaptando más casi por una situación más forzada más por por la presión grupal que porque realmente quieran eh, testar estas nuevas eh, tecnologías no estas innovaciones tecnológicas más bien y luego y aquí también eh, poner especial foco hablaríamos de un 16% de aquellas personas que ya van rezagadas eh, este de la tecnología que bien por voluntad propia porque no quieren eh, eh, dar este salto eh, no lo ven a lo mejor tanto como una innovación sino como inconvenientes etcétera o eh, como que limitantes no cuestiones limitantes entonces estas personas que además eh, tienen mucho que ver también con las brechas digitales y con aquellas personas que además no tienen la oportunidad de incorporarse a estas innovaciones por falta de acceso por falta de conocimientos etcétera un foco en el que tendríamos que poner este especial hincapié vale pero se acabó la teoría vale esto cómo lo traducimos al tema que nos acontece hoy no a la cuestión de las redes sociales y las tendencias en redes sociales si ponemos eh, estos datos equiparados con las eh, redes sociales que estamos utilizando ahora y voy a empezar por lo más nuevo para ir a lo más antiguo vale si no sabéis lo que son las cosas que voy a decir ahora o suelto algún concepto que os resulta extraño, id eh, apuntándolo, ponedlo en, en, los, eh, en los comentarios, que ahora so volveremos eh, sobre ello, ¿vale? Eh, y empezamos con redes, eh, y dos que me parecen claves eh, conocer, empezar a conocer porque son verdadera tendencia, eh, sobre todo la morada, es Twitter y Patreon. Twitch es una plataforma de, de streamer, o sea, de, eh, de live streaming, de, eh, de lanzar contenido de, de, en vídeo y en directo. O sea, la gente se conecta en directo y eh, empieza a interactuar con eh, sus eh, seguidores. Eh, Como estamos haciendo ahora? Por ejemplo, no, esto es un directo y la gente a través de los comentarios, etc., puede eh, interactuar. Pero Twitch es mucho más y ahora veremos por qué y por qué hay una migración muy importante de gente, sobre todo joven, pero de todas las edades, a este, a este entorno, ¿no? a, este, a esta plataforma social. Eh, Patreon. Patreon se ha convertido en, en la salida de autofinanciación de todo el universo de personas que se dedican a YouTube de forma profesional o semiprofesional. Esto depende cómo se caracteriza. Te dice cada cual pero es una plataforma en la que tú puedes crear contenido audiovisual y de otras características y la gente eh, pues paga por acceder a ese contenido ¿no? ahora veremos por qué está en la brecha de las personas más innovadoras ¿no? más entusiastas de la tecnología aquí vamos avanzando y creo que hay que hablar de tiktok hoy vamos a hablar de tiktok es la red social que lo está petando así hablando mal y pronto es la red social de moda es la red social que no es nueva que tiene años que antes era musical una red social china y que está dando mucho que hablar y además está acogiendo a un montón de, de, de público de todas las edades eh, y que tiene unas características muy particulares que tenemos que entender porque podemos adoptar como una herramienta profesional que es a lo que vamos a ir en ¿no? lo que vamos a derivar a lo largo de la tarde luego eh, tenemos que hablar de instagram y snapchat eh, sería absurdo no hacerlo no eh, snapchat más en decaída pero fue realmente un punto de inflexión en las redes sociales si pensamos en la historia de las redes sociales corta pero intensa eh, vamos a empezar por finales de los 90 blogs y wikis interacción, la web 2.0 un cambio radical, la gente empezó a, eh, a adoptarlas ¿no? Esta, esta lógica de interacción eh, llega al principio de siglo, Facebook, en torno a 2004, empieza ya este eh, concepto de plataforma de red social, con perfiles suscripciones, me gustas, todo todo este contexto, ¿no? bueno, el me gusta vino más tarde y eh, luego Snapchat fue, para mí, la red social después de Twitter, quizá que marcó un antes y un después pues porque incorporó el contenido temporal, el contenido en directo, eh, bueno, toda una serie de características que ahora son lo más normal, están en casi todas las redes, pero que antes eh, de Snapchat no existían, ¿no? Instagram, por supuesto, una influencia muy grande porque además se ha convertido en un espacio de modelo de negocio para muchas personas. Es donde se están mostrando las tendencias comerciales, donde se está dando el fenómeno influencer que vamos a comentar también ahora y que tiene eh, pues un peso importante. ¿no? Eh, YouTube clave Lo que pasa es que YouTube ya está muy expandida, ya es muy conocida, ya eh, tiene más de, de 15 años, o va a hacer 15 años aproximadamente, ¿no? Entonces, YouTube se ha convertido en una plataforma de referencia, YouTube es un universo de, de, de, de para poder formarnos de autoaprendizaje, de crecimiento, pero también es un espacio donde hay que reconocer que hay mucho contenido de bueno, eh, cuanto menos criticable y de dudosa. Eh, de interés eh, pero que eh, tiene un, eh, un universo bestial de personas con un nivel de influencia muy alto luego lo veremos con algunos datos incluso pero sobre todo para qué vamos a poder utilizar esta herramienta y ya vamos decayendo vamos decayendo en, en esa mayoría tardía eh, en esos procesos no podríamos hablar por ejemplo de twitter eh, ahora me comentaréis pero si estáis en un proceso de adopción por ejemplo de una red social como twitter pues eh, digamos que llegamos tarde Twitter ha sido clave en movimientos eh, como la Primavera Árabe el 15M o similares Twitter se ha convertido en el espacio de difusión y de conversación de políticos en, en la cabecera de un montón de programas, pero lo cierto es que, que bueno, Twitter ya pues tiene solera y eh, como que su crecimiento es relativo ¿no? pero bueno todavía es una red social importante otra cosa es el impacto que tenga la población joven facebook facebook una pl plataforma que tiende a la desaparición de hecho eh, a, a la desaparición como impacto ¿no? en el público facebook eh, bueno no sé si lo usáis o no lo usáis pero la juventud migró migró a otras plataformas entre ellas instagram eh, snapchat y bueno pues eh, a día de hoy eh, facebook tiene muy poco impacto pero la empresa es dueña de instagram de whatsapp y de facebook messenger por tanto tienen ahí eh, un control importante de lo que está pasando en medios digitales ¿no? y luego pues tenemos ese porcentaje de personas que aún eh, mantienen su resistencia que es que siguen pues trabajando en, de una forma muy analógica que aún resisten a adquirir cierta tecnología con un móvil clásico o simplemente que sufren ciertas brechas y que también tenemos que pensar en estrategias para captar y para fomentar ese proceso de de saludable, pero de transformación digital, ¿no? Si te ha gustado este vídeo, pincha me like, gusta, compártelo, suscríbete al canal y no te pierdas los siguientes.